Tiene esta mujer, caramba, una mujer de, de, de, de muchos valores, de muchos valores Y vamos a felicitarla, feliz, ella feliz, simplemente está de cumpleaños cumplas, y yo no tengo fotos pero para mí es feliz, de mucho agrado eh, poder felicitarla Yo hablé, pero voy a hablar. ustedes. Ya yo duré varios ratos. Pusieron el programa tarde, parece. Muchas felicidades, mi querida. Muchas felicidades. Y que siga cumpliendo muchos años más. Mira, la gente que me enviaron estas fotos de los muertos del Cosa, ellos me están poniendo que están pendientes. Yo comencé el programa justamente hablando de la muerte. Por algo adulterado Pero tengo muchos temas Ya yo hablé de eso Si ustedes pusieron el, el, el, Y me, me hicieron hasta llamada de eso Si ustedes pusieron el programa tarde No es culpa mía Porque tenían que ponerlo desde el principio Porque miren esto señores Miren esto Lo que me envían aquí eh, Una persona Lo que es este país Que si alguien me pudiera conseguir, qué barbaridad, yo venía con eso en la mente, para que ustedes vean por qué este programa la gente lo quiere y lo respeta. Si alguien me pudiera conseguir el programa de ayer donde yo hablaba de Peñaguaba y lo que planteaba Peñaguaba, eso fue un tema central que yo tuve ayer, los que ven el programa y lo vieron ayer, se van a recordar lo que yo decía de Peñaguaba, que planteaba que no, que... No había que meter a nadie preso por corrupción, ni, ni Danilo Medina, que si lo perseguían lo iban a hacer un monstruo. Hoy Ramón Colombo, y yo lo voy a leer, el articulito pequeñito, dice que si Peña Gómez estuviera vivo, le diera una pela a José Franco, por venir con ese bandidaje. Y yo ayer le dediqué más de 10 minutos a ese tema. Porque eso es lo que merece ese muchacho, una buena pela. Porque solo un bandido plantea una cosa. Yo lo voy a leer el artículo ahorita. Y ayer yo hablé más de 10 minutos. Por eso es que este programa tiene respeto. Porque yo hablé de eso ayer. Y hoy lo escribió Colombo. Yo no estoy diciendo que sea por mí. Porque jamás voy a estar yo de alta Lo que estoy diciendo es que nosotros siempre, siempre en los temas vamos adelante. Vamos adelante en los temas. No vamos atrás de nadie en los temas. Mira por ejemplo este tema. Este muchacho, Gerson, se hace daño a él y demuestra que este país es una porquería. El amigo Gerson Lizardo está aquí como, yo le voy a presentar lo que dice la información. Yo le voy a presentar lo que dice la información. Dice aquí, mírenlo aquí. Miren ahí. ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Bueno, miren mire lo que dice esta información. Uno de los abogados en Operación Coral fue condenado por corrupción en caso de desfalco del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Este que está aquí es Jesús defendiendo uno de los que está en la Operación Coral, que dice aquí entonces... Eh, se trata del abogado Gerson Lizardo, defensor del imputado Alejandro José Montero Cruz, quien fue sentenciado a cinco años de prisión en el caso de corrupción del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, eh, eh, en ese caso. Yo creo que yo no tengo que hablar mucho. Y que cada día se confirma más. Porque mucha gente a veces dice, pero ¿y por qué es que Omar habla así? Que esto es una porquería de país. Que esto es una porque solamente en una porquería de país sucede una cosa así. Porque solamente en una porquería de país sucede una cosa así. Que una gente sentenciado. O sea, esto es una porquería de país, señores. Y eso, que hay muchísimas cosas por ahí irregulares, que son, son, son, son llorantes ante la presencia de Dios. Esto es una porquería de país, porque esto nada más sucede en una porquería de país. En un país de verdad una cosa así no es posible. Porque si usted está sentenciado y condenado, que lo condenó un tribunal, que por cierto ese caso lo tiene la Suprema, parece que ha archivado, y usted está... <risa> Yo, mira, yo no voy a decir nada porque... Yo le voy a leer lo, lo de Ramón Colombo mejor. Yo le voy a leer lo de Ramón Colombo, eh, donde dice que a José Fran... Si Peña me estuviera vivo, le diera una pela. Entonces, este... Eh, vamos a ver este articulito de... ...del periódico El Caribe... Eh, ...donde Ramón Colombo... ...magistralmente... ...magistralmente... ...para que ustedes vean... ...lo que dice... ...ustedes verán... ...sobre la propuesta de Peñaguaba... Oye, ¿qué casta de político nos gastamos nosotros? Miren, cuando este pueblo haga conciencia, cuando este pueblo haga conciencia, que comience, miren aquí, merece una espera, Silvestre, llámame ahorita para yo poder leer esto, que no se me vaya, ya, llámame ahorita Silvestre, Silvestre, porque esto me da brega a veces conseguirlo, miren aquí señores, Merece una pela. Ese fue el tema que yo toqué ayer de la, de, de la porquería de político que nosotros tenemos. Dice, usted no lo va a creer. Pero sucede que José Fran Peñaguaba ha dicho a propósito de los pulpos y corales que a los que roban fondos del erario no hay que llevarlo a la cárcel, sino simplemente quitarle lo que se robaron y San se acabó. No sé si calculó lo que se hubieran gastado ya irrecuperable y lo que sacaron del país hacia bancos extranjeros con cuentas insondables. Pero eso pidió libertad para los corruptos. Ahora debemos lamentar, ahora debemos lamentar seriamente que haya muerto su padre porque con todo y lo gordo y viejo que está su hijo, seguro estuviera dándole tremenda pela, lo menos que merece por esa estupidez. Oye, pero Dios mío, la gente está como poniendo loco en este país, la gente perdió el juicio en este país. Silvestre, llámame ahora para ver, justamente, eh, eh, eh, que no podía tomarte la llamada en ese momento, porque, este, míralo aquí a Silvestre. Y que me le informen que este caso de, de, de, de, de ese caso en la Suprema. Buena Silvestre. Bueno, bueno, tú sabes que hace dos semanas yo te llamé para decirte que habíamos depositado un pronto despacho por ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia reclamando el fallo. De, ...o la decisión de la Suprema, ¿verdad? Correcto. Si casa o no de la sentencia si la confirma o no la confirma. Y nosotros estamos esperando que pasen otros 15 días... ...para entonces dirigirnos al Pleno de la Suprema. ¿Tú me entiendes? Pero, Silvestre... No? Con, ...con perdón, para que tú sigas en esa tónica. que ustedes no se hacen acompañar del PECA... ...que tuvo participación como Ministerio Público en ese caso... Porque ya tú sabes que el proceso salió de pesca y salió también de la Fiscalía, salió de todos los órganos acusatorios. Y por tanto ya es un asunto que lo que se espera es la decisión de los jueces de la eh, sala penal o del pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es dándole cumplimiento a los plazos que establece la ley si en los próximos 15 días ellos no dan una respuesta, entonces nosotros tendríamos que recurrir a otro tipo de medios, incluso pudiéramos recurrir a la Corte de San José Costa Rica, que es un órgano que, al que pertenece la República Dominicana un órgano de jurisdicción internacional para el asunto de la agilización de procesos porque no podríamos hacerlo ante el Tribunal Constitucional que lo que se encarga es examinar la sentencia evacuada. Eh, eso es la parte que se da en cuanto a ese componente, como tú sabes, hasta que una sentencia no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada pues se presume que eh, los culpable eh, eh, están en, en pleno derecho de tomar posiciones en tal o cual cosa. Lo que pasa es que aquí no hay ética, no hay moral, no hay decencia, no hay decoro. ¿Tú me entiendes? Exacto, sí. Y en sí. cuanto a la parte de, de José Francisco Peña Guaba, ¿es que sabe que la navaja puede llegar a su garganta? ¿Tú sabes que José Francisco Peña Guava es parte de todo este entramado sí, sí, sí. de Lionel y de Danilo. Ahora bien, lo que a mí sí me preocupa, Omar, es la actitud vacilante y responsable del presidente de la Cámara de Diputados. Ah, sí. Que teniendo mayoría, hoy se atreve entonces esta parte Que no, que es a 10 años que hay que condenar a los corruptos en primera... Sí, pero, no, eh, eh, caso, oye, Silvestre, no... ellos bajaron la condena porque Finju habló indignado ayer de que la bajaron de dos a tres años. Ajá, pero ¿y tú sabes lo que van a tener que hacer y bueno, que el pueblo lo sepa, si ellos ahora acogen la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados por la presión que viene haciendo el pueblo y que hay que hacerle ¿Sí? obligatoriamente, que yo espero que tu programa no se canse de hacer esa presión que tomar de nuevo eh, el asunto este, de reintroducción de, de proyectos por porque sí. ya ellos votaron sí. entonces si ellos votan en una segunda lectura de manera contraria a lo que votaron en la primera van a tener que volver a hacer otra lectura o sea es que es un desastre lo que hay ahí es un desastre es un verdadero, una verdadera irresponsabilidad yo lo dije en mi programa me da, a mí me da pena y me da vergüenza con esas actitudes ahora bien yo te termino diciendo tú has estado dando en el blanco con lo que yo vengo planteando aquí hay que producir una conjunción de fuerza potente porque si bien es cierto que el presidente de la república dentro de los parámetros a los que él pertenece está tratando de hacer un esfuerzo oye pero aquí hay unos nudos malvados sí, sí. aquí hay un honor que nosotros tenemos que derribarnos de la manera que sea y te tengo una que comenzar a denunciarla la hoy sobre un entramado que se da entre determinados sectores policiales y la fiscalía de determinados sectores del país. Cuando tú cuando tú hablemos de eso porque no quiero nada a conocer totalmente. Porque mira, tú te ves ya para atrás. Tú te ves ya para atrás pues, tú ya. pues gracias Silvestre, gracias hermano. Siempre, hermano. Gracias. Okay. Eh, bueno, ya ustedes escucharon a Silvestre eh, eh, hablando ya de, de esa... Información que muchas personas me, me llaman de manera recurrente. Bueno, señores, vamos a recordarle que nosotros llegamos, gracias, bueno, vamos a ver esta llamada. Buenas tardes.